Y que de nuevo chicos, me encuentro en Battle City Quatsa, cual cosa, trayéndoles un nuevo Deck Profile. El día de hoy se abrieron... ¿Cuántas cajas abriste? Se abrieron 8 cajas. Se abrieron 8 cajas de la nueva caja de Dark Saviors, la verdad les recomiendo mucho. Eh, pasen a checar el video de los opening Lo tiene eh, el canal de Valencia eh, en su <risas> Y viene aquí a presumir lo que salió Nada más para que vean pues, cuánto salió de ese unboxing La verdad vale muchísimo la pena verlo Y de verdad que se rifó bastante entonces, si ustedes gustan a checar ese unboxing, pueden eh, checar la descripción del video donde les dejaré el enlace al canal de la tienda. Entonces, el día de hoy les traigo un profile de Fur la verdad, un deck que había estado esperado mucho, yo en lo personal no, pero varios otros duelistas sí. Entonces, pues vamos a presentarles un profile de esto. Vamos a empezar, presentamos a, a Rafael, Champion Fur Monstruo que tiene que ir a 3 es básicamente lo que siempre quieres traer al campo Si esta carta invocada de manera especial puedes excavar las cartas del tope del deck Igual al número de monstruos full hire con distinto nombre que controles excepto este Y si lo haces añade uno de ellos a tu mano y regresas el resto al deck Entonces eso está bastante poderoso Una vez por turno como quick effect podemos descartar una carta y eh, negar la activación de eh, un monstruo del oponente Entonces eso está bastante bien, está bastante poderoso Este monstruo y por eso tiene que ir a 3 Por otro lado tenemos A Whis que también lo vamos a jugar a 3 Otro monstruo bastante padre Que si ustedes quieren jugarlo a 2 pueden jugarlo a 2 eh, Ay cabrón <ríe> Por el lado de eh, Por el lado de Whis esta monita niega efectos de magias y trampas del oponente, igual al descartar una carta, entonces, eso está bastante bien, por eso me gusta llevarlo a 3, y como les dije, si ustedes quieren llevarlo a 2, pueden llevarlo a 2, no está tan mal de cualquier modo. Eh, otro monstruo que jugamos a 3 es Bravo, Fighter, Full hire. Eh, el monstruo Furhair de nivel 4 o más bien de nivel pequeño más fuerte que controlamos Tiene 1900 de ataque y los monstruos Furhair chiquitos tienen el efecto de que durante nuestra main Phase Podemos invocar de manera especial un monstruo Furhair de nuestra mano Excepto pues el monstruo que, que esté activando este efecto ¿verdad? Entonces eso está bastante bien y es lo que más me gusta de estos monstruos Jugamos triple beat, ahora este monstruo es el que siempre quieres traer al campo Y activar su efecto ya que es el buscador principal del arquetipo cuando un monstruo Full es invocado de manera especial, eh, mientras esta carta está en tu lado del campo, podemos añadir de nuestro deck a la mano una carta Full heart. Entonces, eso está bastante bien. De por sí, eh, el deck necesita consistencia y esta cosa se lo otorga bastante bien. Jugamos Triple Donpa. Este monstruo tiene el efecto de que cuando invocamos de manera especial un monstruo Full heart, mientras está en el campo, podemos seleccionar una carta boca arriba en el campo y destruirla, cosa que está bastante bien. Tenemos a su hermana o no sé qué chingado sea esto, ¿verdad? Tenemos a Recon que en su... Eh, que eh, contrario al efecto de Dompa, esta destruye eh, eh, cartas boca abajo. Entonces eso también está bastante bien, es bastante situacional, pero no deja de estar bueno el efecto. Por último, en los eh, Full Heart jugamos... Dos Helmer, este sujeto tiene el efecto de que descartamos una carta y robamos una carta No es la gran cosa, pero esa consistencia que nos adiciona no está del todo mal Así que está bastante padre Estos son todos los monstruos full heart que jugamos Vamos a pasar con el resto de los monstruos que nada más son otros cuatro Jugamos dos Droll Unlocker y dos Effect Veiler Que yo personalmente considero son muy buenas Hand Traps para este formato, entonces eso es todo por parte De los monstruos, vamos a pasar por el lado De las magias del deck Que tenemos bastantes, vamos triple eh, Mayhem, Furhair. Una carta bastante poderosa, una magia rápida Que seleccionamos un monstruo Furhair en nuestro cementerio y lo invocamos De manera especial en posición de defensa entonces esta carta ayuda muchísimo a poder recuperar los forger que estén en el cementerio por eh, costos de descarte y ese tipo de cosas Entonces tiene que ir a fuerzas a 3 Ahora no todos juegan esto pero yo me acoplo bien bastante con un Fandora Fandora... Es la magia campo que sacrifica nuestro draw face para añadir en su lugar, pues, este, un monstruo full Hair. así que no esté del todo mal, no es que lo requiramos siempre, menos que sea un motor del deck o algo así, es más gusto personal, si ustedes desean jugarlo, jueguenlo, si no, no, la verdad, eh, no pierden nada con llevarlo al menos a uno. Jugamos un reinforcement of the army para poder buscar a nuestro monito más importante, a... A Bit, que es un monstruo guerrero De nivel 3, jugamos un Raigeki Porque Raigeki es bastante Pues es pues, Raigeki tiene, tiene que jugarlo Un eh, Monster Born, un Soul Charge Y también jugamos Triple Cold by the Grave Que eh, pues es que Tenemos que a fuerza protegernos De las Hand Traps que nos pueden afectar El deck es muy débil ante las Hand Traps Entonces esto ayuda a contrarrestar un poquito Eso, jugamos dos Pot of Desires eh, como les dije, la consistencia es bastante necesaria, así que no está del todo mal. Eso es todo por parte de las magias. Por el lado de, eh, de las trampas, jugamos únicamente tres, me parece. Jugamos doble Torrential Tribute más que nada. Es para hacer combo con la carta trampa De que no voy a decir su nombre porque la neta está muy culero Pero pues eh, con esta trampa de los Fulhar Pues si un monstruo Fulhar que controlemos es destruido por batalla o efecto del oponente Podemos seleccionar uno de esos monstruos Invocar, invocar de manera especial un Fulhar de nuestro deck Cuyo nivel sea menor o igual al monstruo Fulhar que fue destruido Entonces si destruimos de un monstruo de nivel alto Casi siempre vamos a tener un target que invocar con él por último en el deck jugamos un Solemn Warning porque pues es Solemn Warning. Entonces eso es todo por parte de los monstruos en el main deck. Vamos a pasar con el bonito extra deck. Primero presentamos a los Exit, jugamos un número 41 Bagushka, a un Tornado Dragón que son monstruos que van de cajón. Jugamos un Utopía y un Utopía de Lightning porque la verdad están bastante buenos en conjunto. Jugamos un eh, Galaxy Tomahawk Esta es una carta que, por, que más o menos sirve de excusa para jugar a la Triple Wiz eh, Porque ayuda muchísimo esta carta a hacer un buen de jugadas Link Así que no lo veo tan mal y más que nada porque fue un set eh, Nightmare Así que bueno, pues es por eso Jugamos también un Red Ice Flare Metal Dragon Y un eh, número 38 Hope Harbinger eh, Dragon de... Titanic Galaxy, entonces eso es todo por parte de los Exit. Por el lado de los Link, pues vamos a jugar un set Nightmare. Eh, jugamos un Goblin, eh, ay cabrón, ¿dónde está el res? Aquí está, este, un Goblin, un Unicornio, un Grifo. También jugamos eh, un Fénix y un Cerberus. Como les dije, un set Goblin, no jugamos a la Mermaid porque la Mermaid solamente es chida. O bueno, brilla más cuando juegas a Aebly, que no la estamos jugando en esta receta, así que no vi necesario meterla. Jugamos un Underclock Taker, un Monster Link 2 bastante genérico, un, eh, un Clifford Genius, más que nada por eso de jugar al Tomahawk. Y por último jugamos un Boreal Dragon que simplemente es el que se roba los juegos al final, entonces pues eso es todo por parte del profile del día de hoy, la verdad espero les haya gustado muchísimo, comentarios, dudas o sugerencias pueden dejarlo en la cajita de comentarios debajo, no olviden que este deck pueden adquirirlo en Barrio City Cuachacualcos, la verdad eh, pues tiene todo, así que lo recomiendo bastante, si quieren la versión más económica pues no pidan lo que es borelote y el Set Nightmare y todo eso Que realmente no es indispensable Así que absténganse de pedirlo Para poder cuidar muy bien su dinerito ¿Verdad? Entonces eh, No olviden pasar a checar la sección de Play of the Game Que se estará subiendo simultáneamente a este profile Yo soy Alberto de Rincón del Luelista Y los estaré viendo en el siguiente video